Nacionales haitianos denunciaron este lunes los atropellos cometidos por la dirección de migración en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Expresaron que fueron despocados de celulares y dinero en efectivo por agentes que penetraron a sus viviendas en la comunidad de Huiza. Ayer fue la madrugada, viene la inmigración. la la, la, la puerta, la por dentro, la llevó un campo de mi marido, y Ayer a la a las 5 de la madrugada, viene la inmigración, me la lleva, y un, un caco nuevecito, y mi marido tenía dentro, la nuevecito, y siempre, no son primera vez, no son primera vez, siempre cuando venga, siempre le lleva algo, primera vez me lleva 1150 pesos, yo tenía en la mesa, siempre hace cosas malas ni todo. Y voy a la casa en tele y le llama todo ¿A qué te refieres cuando dice eh? Ayer yo fui en la pena, yo le dije a la policía, me dijo yo que bajar aquí. También Isid Pierre refirió que en numerosas ocasiones los agentes han violentado su vivienda sin autorización alguna y se han robado sus pertenencias. Entonces, ayer, como a las 5 de la madrugada, se metieron migración en la casa en la mañana. Yo estaba acostado, entonces me preguntaron por mi documento. Después que yo lo presenté mi documento, y ellos siguen buscando en la casa, abajo de colchón colchones, un viento vaina dentro de la casa, atrás del dinero. Y si no lleva dos teléfonos de la casa. Y tomaron la cama, una maleta que yo tenía en la cama, que estaba cerrado, y se metieron a Sevillana, y se llevaron lo que había dentro de la maleta. ¿Aproximadamente a qué hora ocurrió esto? A las 5 y un minuto que yo se metió. ¿De la mañana? Sí, porque yo estaba despierto cuando ellos llegaron. Entonces uno no puede hablar si se abra, aunque este regalo que se corte a uno. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.